Oh, vamos a empezar, chicos. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial aquí. De hecho, es la primera vez que estás en mi canal, ¿verdad? Primera vez en el canal. Ni en los vlogs, en blogs, ni en ni otros en videos. Nada, nada, ni nada, nada. Estoy muy emocionada. Hemos estado eh, planeando este día mm. para grabar con Miguel por mucho tiempo mucho y feliz. finalmente, finalmente pudimos. Ya estamos sanos por fin. Si sí, nos, este, enfermamos. nos enfermamos. Si sí, estamos bien. Así que vamos a empezar hola, este es el cotorreo coreano me gusta <risa> <risa> la, la canción que pone dentro <risa> a ver Hola Miguel, ¿cómo estamos? Hola, Jimun, muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, ¿Qué tal? muy bien. ¿Todo bien? ¿Ya, ya mejor. Ya mejor. Ya, ya por ya... fin aquí para hablar contigo, para cotorrear un poquito para contigo. Para cotorrear un ratito. Sí. A ver, aquí en mi podcast, no sé si has escuchado un poquito, pero siempre en cada episodio empiezo con estas tres cositas uh -huh. en donde hablo un poquito sobre algo negativo que me pasó durante la semana, o un mes, o okay. lo que sea ahorita. Okay. Este, algo positivo, y para acabar esto. Acabo con algo que estoy muy agradecida esta semana para reflexionar un poquito de okay. cómo van mis días. Y creo que para mí esto me ha ayudado bastante. Eh, especialmente al final cuando eh, pienso en algo que estoy muy como agradecida de algo. Mm. Me ayuda, no sé, me siento mejor al final del claro. día. Mm. Así que, ¿quieres empezar o quieres que yo empiece mientras piensas un poquito? A ver si quieres tú, empieza. Okay. Algo negativo de esta semana... O bueno, de este mes sería que ya empezó la primavera. Y yo tengo alergias, chicos. Yo muero, muero por las alergias. Este, todo el tiempo estoy como llorando. Tengo los ojos rojos. Moco todo el tiempo. No puedo respirar. Y pues, eso, eso no es lo único negativo, creo que diría. Lo positivo es que estos días he tenido días muy, muy buenos. Desde que empecé a mejorar. Uh -huh. Después de que estuve muy enferma. Me he estado sintiendo muy bien, muy productiva. Y creo que también es por... El clima, que es muy irónico, que ahorita dije que claro. era la, lo es negativo. La primavera es lo, lo negativo y lo positivo. También. No, miren, la temporada es lo negativo. Lo positivo mm. es que ya hay sol, eh, hace un poquito de calor. Sí, eso sí. Y ya puedo salir con mis amigos al Hangang, al río bueno. Han, y como que, no sé, se siente bien. Una mejor vibra, ¿no? Sí, sí. Es lo que siempre digo, el invierno aquí en Corea, la verdad que... Oh, lo siento muy deprimente. Sí, ¿verdad? Es horrible, horrible. Es horrible. El, el, el, el, mucho frío, todos los árboles pelones. Ah, así, aparte horrible. como todo muy gris. Todo muy gris. Sí. Y muy triste, no sé. Solamente cuando neva es que es lindo. Sí. Pero, ah, no, pero no los neva, primeros ah, como dos días. Ajá, y sí. luego como que se pone super ya, todo sucio. Enlobado, sí, Ay, sí. Horrible. Pero sí, estoy feliz por eso. Sí, sí. Y también pues por mi nuevo canal Tuoni, que creo que me está yendo mm. bien. Estoy muy emocionada por eso. Y algo que estoy muy agradecida es que ahorita que estoy viendo que todos alrededor de mí se están enfermando, sí. la verdad es que estoy muy agradecida por nada más estar bien, mi cuerpo. Literalmente, como estuve una semana sin poder hablar bien, sin poder respirar bien en las mm. noches, ahora que ya puedo respirar bien mm. y que me salga la voz, como que nada más sí. por eso estoy agradecida sí. de tener mi cuerpo así tan sano y saludable. Así que esas fueron mis tres cositas. ¿Quieres? Sí, a ver, me arranco yo, este, yo creo que la negativa fue que justo también anduve enfermo, sí. este, según yo era porque, como estoy dando clases de inglés, eh, tengo que hablar como tres horas seguidas con niños, entonces, ya sabes, tienes que hablar, hablar, hablar, y según yo me había destrozado la voz, pero, pero ya me duró como dos semanas, entonces, creo que sí, es a lo mejor tiempo. sí, sí. Sí, esas dos semanas como que sí estuvo medio no, no me sentí muy bien. O sea, creo que también puede ser cambio de, de, pues de estación igual como el cambio también de clima. También la polución ahorita mm. está horrible. Sí, hay horrible. muchísima contaminación. Este hay el ¿cómo se llama? El, el polvo fino o el fine sí, dust. Sí, horrible este, está. Este y sí como que igual creo que las, el cambio de estaciones creo que a muchos sí. no les cae muy bien. Pero bueno creo que el positivo para mí sí es el, el, la primavera porque sí. <risa> Porque sí, este, el, el traer, la, el que llegue la primavera, la verdad es que me anima mucho igual como... Sí. A, pues, a trabajar con más ganas. Claro. Este, como lo mencionaba, creo que el invierno como que a veces te agüita un poco y como sí. que estás así en tu casa muy, Ajá. no sé, sin ganas de hacer cosas. Aparte siento que nosotros que no tenemos un lugar específico donde vamos a trabajar uh -huh. y tenemos como un tiempo específico, Exacto. como que a veces con el, el clima... No sé si te pasa a ti, pero cuando llueve mucho, como que ya no quiero salir sí. de la casa, no quiero grabar un video, no quiero Exacto. hacer nada, sí, y pasa. así me dejo ir. Entonces, Exacto. como que sí me aguito mucho cuando eso pasa. Sí, totalmente. Creo que el no ir a la oficina y tener tu propio trabajo y tus sí. propios tiempos, a veces eh, no es tan bueno porque pues al claro. final tienes que tener esa motivación, ¿no? Y entonces creo que el clima influye mucho sí, sí, en eso. Sí. Entonces sí, pero qué bueno que ya el, la primavera está aquí. Bueno, no sé. <risa> aquí <está>. hey, Jimmy <risa> no está tan convencido de eso. Bueno, yo estoy esperando a que venga el verano. <risa> el verano. Pero tampoco el verano en Corea está tan chido. Pero te vas a escapar, <risa> Sí, ¿no? yo me voy. Yo me voy de Corea. Se va de Corea un ratito, nos sí. deja aquí con el calor. <risa> Bueno. Sí, como el año pasado, ¿no te acuerdas? Que cuando yo estuve en México en, la, en el verano, mm -hmm. subí una historia diciendo como, ay, estoy súper sí. feliz de que mis amigos en Corea se están muriendo de calor <risa> sí. y yo aquí. Y Miguel me mandó un, un como DM diciendo sí, nos estamos muriendo. Estamos muriendo <risa> sí. Horrible. Y horrible. bueno, última cosa, algo que estás agradecido de esta semana. Agradecido, pues igual yo creo que que últimamente he tenido mucho trabajo afortunadamente, creo que wow, qué bien. Eh, aunque a veces eh, me pega mucho porque al estar emprendiendo creo que muchas veces se te cierran muchas puertas y muchas sí. veces recibes muchos nos y eso como que pega mucho claro. pero eh, al final creo que también estoy muy feliz y agradecido de que tengo pues esto que ya he estado emprendiendo por un rato y, uh -huh. y, y eso me motiva como a seguir luchando y eso es algo que estoy que muy agradecido. Que tengo sí. estos proyectos y que tengo muchas cosas claro. que hacer. Sí, sí, sí. A pesar de que muy, a veces me digan tanto que no, pero ¿Tienes? aún así estoy muy agradecido. Sí. Uh. De hecho, quiero hablar de eso hoy contigo, mm. de cómo te va <ríe> con todo eso, sí. porque no sé... Cuánto has dicho a tus seguidores o nada más en YouTube sobre tu emprendimiento y todo lo que estás haciendo, tus proyectos. Así que sí. creo que sería muy interesante, especialmente ya que eres un extranjero que está pues creando algo nuevo aquí en, uh -huh. en otro país totalmente diferente. Sí. Sería muy interesante ver cómo lo haces. Claro. Pero bueno, tengo preguntas okay. que vamos a empezar desde cero. ¿Estás listo, Va. Miguel? Va. Va. ¿Te han hecho entrevistas así como súper profundas <risa> de tu vida? <risa> no sé qué tan profundas, pero de que me han hecho entrevistas, sí, algunas. A ver, pues vamos a ver. Yo, yo estaba muy orgullosa de mis preguntas, así que... <risa> ok, esto vamos a empezar con lo más básico. ¿Cómo es uh, que llegaste a venir a vivir aquí en Corea? ¿A Corea? Eh, la respuesta rápida fue que... Eh, pues estamos esperando a, a nuestra hija Mi esposa y yo, mi esposa es coreana se, se llama Kami Y este y pues bueno Estamos esperando a nuestra bebé Que ya ahorita tiene cuatro años, acaba de cumplir ¿Ya el, tiene cuatro años? El 21 de marzo, justo no el, el día de la primavera Es cuando cumplió cuatro años wow. Y eso quiere decir que ya llevo cuatro años aquí en Corea ¡Qué loco! Sí ¿Cuatro años ya tiene? Cuatro años. Y pues así fue como llegué, porque... como pues, entonces Cami estaba embarazada afuera de Corea? Sí, que... de hecho en México fue ah, cuando okay. este, nos enteramos, ¿no? Ajá. Que estábamos este, esperando eh, una bebé. Y como estuvimos mucho tiempo fuera, de hecho yo viví en Australia sí. siete años y medio. O sea, sí. casi ocho años. Entonces fue mucho tiempo y, y en esos siete años y medio, como que, creo que cuatro años... Cami también fue ah, sí, a Australia sí, sí. conmigo, entonces sí, estuvo mucho tiempo fuera de, de, de, de, Corea. de Corea y después de Australia nos fuimos a México uh -huh. y estuvimos año y medio ahí uh -huh. y ahí fue cuando ya venía Jaro en camino y después eh, ya que iban a hacer eh, como que Cami me dijo, es que ya me, ya me quiero regresar ya Ay, a, a mi claro. país porque... Creo que el estar embarazada le, le hizo pensar mucho, ¿no? Pues en su Est, familia. Exacto, la familia. O también el, el ser independiente. Porque el, el tema es que en México no era, no podía ser tan independiente como Por ella. Por las diferencias que. de. Sí, diferencia a lo mejor cultural, a lo mejor que. Pues como no habla tan bien el Idioma, español. Claro. O sea, si quiere ir al, al doctor o algún lado, siempre tendría que depender de mí. Claro, ¿no? Entonces. Sí, sí. Y pues. Y después, la, la verdad que a mí también como que tenía ese gusanito como de venirme a... ¿Sí? a Corea a vivir, Ajá. entonces, como que lo platicamos y dijimos, pues bueno, si lo vamos a hacer, vamos Ajá. a hacerlo ahorita, antes de que nazca nuestra hija. Entonces, ¿querían que nazca Haru en Corea? Sí. ¿O no les importó tanto eso? No tanto, no tanto por Haru, sino yo creo que más por la decisión que, to que tomamos nosotros como pareja, de decir, yeah. si nos vamos a mudar y si queremos probar la vida en Corea, vamos a hacerlo de una vez antes de que ya. naciera porque creo que después iba a ser mucho más difícil el eh, poder tomar esa decisión porque imagínate si sí, la escuela y todo la eso. escuela o también pues que mi familia esté disfrutando a, a Ay, mi hija sí, y de repente quitarse <risa> o sea quitársela <risa> va a ser como algo es horrible cierto. no es cierto nunca lo pensé así wow entonces mm. pues de alguna forma hemos ya nos hemos acostumbrado a uh -huh. pues a tener una relación digamos a distancia con la familia y así ya. y pero aún así creo que eso no ha sido un impedimento de, de tener una muy buena relación, o sea, que, que Haru sí. este, pueda tener una relación con mis papás, nos sí, fuimos sí. a México, nos sí. vinieron a visitar, entonces al final creo que nuestra vida se ha hecho muy como de alguna forma independiente, como que hemos ah, vivido mucho tiempo fuera de nuestras familias, que al final creo que pues nuestra familia inmediata al final va a ser Kami, claro. Haru y yo, ¿no? entonces sí. Pues así fue como llegué aquí. ¡Ay, qué bonito! Corea. <risa> Yo la verdad, porque quería preguntarles, no sabía, no estaba segura si era por Haru que decidieron venirse, pues, a vivir en Corea por, no sé, la nacionalidad y mm, todas estas cosas. O la cosas. educación o sí, algo, sí. algo más enfocado uh -huh, a Haru, ¿no? Sí, porque hay uh -huh. muchas familias que son, pues, este de diferentes países y tienen uh -huh. que decidir en dónde va a crecer su hija claro. y hijo. Y creo que eso es como una cosa muy interesante, especialmente ya que aquí en Corea o en Asia es muy muy diferente la forma de vivir para niños. Claro, sí. A comparación que, o sea, la educación. Claro. Primero, claro. en Corea y en Estados Unidos sí. o en México, entonces... Muy diferente. Se me hizo muy interesante eso. Entonces, ¿qué es lo que más extrañas de México? Que no sea tu familia, que no sea... Tu la comida. Con la comida. <risa> este, sí, porque creo que eso es lo, lo típico, ¿no? La, sí. la familia, la comida. Algo que siempre digo que extraño mucho es los pueblos mágicos, ir a pueblear Ay, a los no, diferentes sí. pueblos mágicos, este, es algo que cuando estuve en México año y medio uh -huh. con Cami, hacíamos, nos sí. íbamos de repente, vamos en carretera y vamos a algún pueblo mágico, Ay, sí. algo así como muy, este, muy calmado, muy fuera claro. de la ciudad y así, y eso nos encantaba hacer, entonces yo creo que... Eso es algo que extraño mucho de, sí. de México. Creo que a veces se nos olvida lo grande que es México sí, y todos sí. los lugares que hay en México, sí. porque es tan. Es, hay como una variedad de cosas que puedes hacer en México y sí. ver allá. Y aquí en Corea es como muy chiquito, es como muy chiquito, sí. lo mismo, casi casi. Exacto, sí, o sea, puedes manejar cuatro horas y ya estás como del otro lado de Corea. Sí. Y, <risa> o sea, hay lugares muy padres aquí también, pero siento que, que sí, o sea. Eh, son, lugar, son es, lugares muy específicos uh -huh. los que tienes que como que ir, ir. Y, y este, turistear. Y, y turistear y así, pero sí, o sea, en, en México pues hay mucha variedad en todos Muchísimo, lados, sí. este, y eso es lo que nos encantaba hacer. Ay, eh, es cierto, sí. yo también esta vez que voy, neta quiero viajar más dentro mm. de México, porque esta vez me di cuenta que no sé mucho de México, mm. o sea, Sí vivía ahí por 18 años, pero como que me quedé en solo un lugar sí, y tal vez sí iba a veces como a Oaxaca y Acapulco Exacto. y así, pero no eran lugares, ahora eran como más lugares muy turísticos. Exacto. Entonces esta vez sí quiero viajar más para ver qué hay. Exacto, sí, igual yo siendo mexicano creo que me, me faltó viajar mucho dentro ¿Sí? de México. O sea, yo salí de México cuando tenía... 19 años, ah, sí. entonces pues estaba estudiando estaba, pues, claro. en realidad me quedé mucho en, en mi ciudad, ¿no? en la Ciudad de México, que pues sí. al final pues ahí hay todo, ¿no? entonces eh, me faltó mucho el, el viajar, el conocer, el turistear uh -huh. este, y como al final, creo que cuando te vas a otro país, al final pues Sí tienes esa curiosidad de estar yendo a todos lados, sí, ¿no? Sí, pero sí. cuando estás en tu mismo país a veces nada como más que nada no no Como que estás muy enfocado en tu trabajo, en tu estudio, bla, bla, bla, uh -huh. que creo que muchas veces no te das ese tiempo, pero, pero creo que es algo que ahora que estamos acá Sí, ya y regresamos. Sé, lo eh, sí, como que. No, el otro el otro día que estaba en México en la ciudad, estaban pasando turibús al uh -huh. lado de mí yo dije nunca me he subido a uno de esos pues porque para qué voy a subirme a un touribus en donde uh -huh. yo vivo, pero ahora que ya vivo en Corea dije, mm, estaría padre uh -huh. subirme a uno de esos para ver qué hay aquí sí, totalmente entonces, ¿cómo fue tu vida antes de Corea? que me dijiste que estabas con Cami en México por uh -huh. un año y cachó sí entonces, ¿cómo fue? o sea, ¿se casaron? Uh -huh. y nosotros nos casamos en el 2016 Ajá. de hecho ya nosotros seguíamos viviendo en Australia en Ajá. ese entonces o sea, fuimos a México, nos casamos y todo eso, regresamos a Australia, y en el 2017 fue cuando decidimos irnos a México, por, uh, o sea, como yeah. dejar a Australia e uh -huh. irnos a México. Y, pues, mi vida era muy, no sé, muy normal, o sea, yo, de hecho, yo soy arquitecto, yo estudié arquitectura, uh -huh. trabajé de arquitecto en Australia, también en México, uh -huh. y, pues, era muy, una vida muy, muy normal, o sea, yo iba a la oficina, este, regresaba, pasaba tiempo con sí. Cami, regresaba a la oficina, o sea, muy normal, Ajá. muy así de, de, digamos, de Godín, ¿no? Claro. Una vida muy, muy de Godín. ¿Y Cami? Y Cami, eh, ella, ella pasaba más tiempo, digamos, en, en casa haciendo como diferentes actividades que ah, le gustaba yeah. hacer. O sea, yo era, yo siempre he sido como que el que trabaja mayormente. Claro. Este, Cami ha hecho diferentes trabajos, pero obviamente le gusta más como eh, por ejemplo en México tomó una clase de repostería o, ah, de, wow. o de hacer pan, pan mexicano, o sea, hizo bolillos ¿Neta? hizo conchas, <risa> hizo varias cosas wow. y y me encanta, me encanta que, que siempre tenga esa curiosidad, sí. este de hecho aquí en, en Corea también tomó una sí, me... clase, donde está... Sí, lo vi en Insta. Sí, hasta me hizo mi... Tu cartera mi cartera, o algo, ¿no? esta sí. Está o súper sea, padre. Siento que ella sí como que tiene un, mucha curiosidad de probar nuevas cosas, ¿no? Sí. ¡Wow! Está súper padre. Está bonita, ¿no? y ya lo hizo muy... todo desde ¿Sí? cero. Sí. Órale. Y, y aprendió a hacer bolsas, o sea, como que le encanta todo eso y es un estuche de monerías. Y <risa> le encanta y, sí, y yo pues feliz que ella pueda hacer eso. Claro. Este, obviamente, eh, estando en México pues era más fácil, ¿no? Al final sí. eh, pues tenemos afortunadamente todo allá, ¿no? O uh -huh. sea, tenemos donde vivir, tenemos este, eh, pues a toda la familia. Claro. Eh, yo tenía un trabajo digamos, estable, que ahora quién sabe qué es estable. <risa> este Ahorita ya no se sabe eso, pero pero sí, o sea, era como una vida muy cotidiana, digamos. Ajá. Y pues, y ya, o pues, sea, era arquitecto y, y no hacía nada de YouTube, no hacía nada de nada. Y de, de la nada, nada y de todo la nada, cambió. Todo cambió. Todo cambió. De repente, cambió. justo desde que llegué a Corea, híjole, todo empezó no, a cambiar. y sí. Bueno, yo te quería preguntar, no, la, no lo tengo aquí escrito, uh -huh. pero a, ahora que estamos hablando de esto, uh -huh. ¿Cómo es que llegaste a Corea y decidiste nada más como que, mm, voy a hacer YouTube, voy a subir mi vida entera, <risa> entera. en YouTube? Especialmente teniendo una hija. Sí. Creo que sería una decisión un poquito más difícil que alguien como yo, que nada más subo lo que sea de mi vida porque no tengo una familia, no tengo una hija. Pues fíjate que yo, yo diría que, de hecho, por mi hija fue que ¿Sí? empecé. O sea, y no tanto porque pues porque mi hija saliera. De hecho, Ajá. inicialmente nosotros no íbamos a enseñar a, a nuestra hija en, en, en, en nuestros videos. Perdón, es que sigo medio ronco. <risa> Ay, no, yo también seguía ronca. El otro día que estaba tratando de grabar un episodio <risa> sola, estaba como... <risa> sí. <risa> sí. Entonces, eh, te digo, no, no porque mi hija fuera a salir en los Ajá. videos, sino porque, pues dije pues estoy aquí en Corea uh -huh. y voy a tener una hija sí. y qué es lo que voy a hacer porque eh, encontrar trabajo de arquitecto iba a ser muy difícil aquí ah. entonces dije sea lo que sea tengo que empezar a hacer algo no claro y dije pues nada pierdo sí, y, si empiezo un canal de YouTube y puedo ganar mucho ah. de eso y, y no sabía la verdad o sea ni siquiera sabía que si iba hacer un canal grande chico sí, sí, no sabía sí. no ni siquiera tenía experiencia nada y entonces eh, justo antes de venirme a, a Corea me puse a investigar pues, cómo se edita video cómo ah o sea no sabías nada, nada de edición, nada nada, nada. Okay. y ya me puse a ver videos empecé a ver diferentes bloggers que pues, me gustaba ver uh -huh. y ya dije pues bueno voy a intentar este eh, mi suegro me regaló de hecho una GoPro ay wow sí <risa> <risa> <mi hijo. risa> para que empieces ¡Ay, qué tierno! Para que empezara, y pues así empecé, de hecho el primer video en mi canal, si se van a los videos más viejos Ajá. El primer video es cuando me subo al avión desde el aeropuerto de Seattle, Washington O sea, empezaste desde ahí Ahí fue mi primer video, ahí wow. fue cuando prendí la cámara por primera vez y dije, pues bueno, a ver, a ver qué nos toca eh, No sé qué vaya a pasar en Corea, pero pues bueno, aquí, aquí vamos Entonces, como que empezaste pensando que podría ser trabajo Sí, eh, más que trabajo, creo que como, como una que oportunidad. pensaba que iba a abrirme puertas de alguna forma claro. Y no sabía de qué forma Ay wow. Pero de hecho ha sido, creo que la, decis la mejor decisión que he tomado claro. Porque me ha abierto casi todo aquí en Corea Pues o sea, sí, todo, todo, porque O sea, todo lo que empezaste Sí, ahorita. exacto, porque pues, llegas sin, sin contactos, llegas sin conocer a nadie O sea, uh -huh. es una vida que empiezas desde cero Entonces sí. dije, pues de alguna forma si puedo tener esto y puedo tener algo que mostrar Pues ya es algo sí no, También amigos que puedes encontrar aquí <coughs> Especialmente para encontrar los amigos sí. Pues con los que puedes interactuar así en español Primero que nada sí. Creo que es súper grande Para mí también me ayudó bastante YouTube a encontrar amigos Con los que puedo como hablar de cosas que no podría hablar con mis amigos coreanos uh. ¿Sabes? Y también hablar en español Amigos youtubers que me entienden mejor Como mi forma de vida, mi estilo de vida Claro y sí te abren muchísimo las puertas, eso sí es muy cierto. Creo, ¿qué crees que es como la diferencia más grande entre tu vida allá fuera de Corea? Y ahorita, pues creo que tu vida cambió demasiado, ahora que lo todo. pienso. Todo, <risa> todo así es diferente. Porque aparte de tu familia, o sea, literal, sí, todo, ¿no? Pues sí, yo creo que cambió, cambió. drásticamente sí. mi, mi, mi vida, desde que me animé a, a, a, pues a, a subir videos a YouTube, o sea... Yo, de hecho, antes ni siquiera usaba mucho Instagram, nada, o sea, ah, era cero redes sociales, cero. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, cambió por completo, o sea, desde que llegué aquí, me, eh, me hizo como salirme de mi zona de confort, ver qué más puedo hacer, Ajá. empezar a construir algo propio, ¿no? ¿Y no se te hizo difícil hablar enfrente de la cámara al principio? Ah, sí, súper raro, <risa> horrible horrible. Oh, really? O sea, y yo empecé en un aeropuerto, imagínate, o sea, lleno de gente. No, y así, de... lo hiciste? Sí, sí, si, si, si se fijan, o sea, en mi primer video es como mi voz así de, bueno, hola, ¿cómo están? <risa> <risa> o sea, todo penoso. Y dije, pues bueno, vale, vamos a subir al avión, no sé qué va a pasar. Y después, bueno, que Ya estamos aquí en Corea. <risa> Y ahora anda en las calles de Corea como, hola chicos Sí, de hecho ahorita estaba, estaba estoy grabando un blog y era así de que Ah, miren los árboles y lo, la gente pasaba y así con mi celular sí. Pues ya como que aprendes a ignorar sí, todas esas pasa. cosas Es cierto este, Y al final como no me entienden aquí pues, es, es muy cierto, el otro día traté ayuda. de bloguear en Corea ¿no? Y no podía, por Dios, estaba caminando Y me daba tanta pena porque como que las personas que están pasando por mí Me van a entender sí. lo que estoy diciendo Exacto. Y es lo, ay, no sé cómo lo hacen y también cuando estuve en México traté de bloguear, como en el Uber y así, y me daba tanta pena porque sabía que me iban a entender. Claro. Y luego, como yo soy coreana a veces en el Uber cuando estoy tratando de bloguear, el señor me dice como, pero espera, ¿por qué hablas en español también? <risa> sí, <risa> Y Extraño. se vuelve otra cosa ahí. Extraño, sí. ¿Cómo dirías que es tener una familia multicultural? Porque siento que es muy diferente ya que... Yo también considero que tengo una familia muy, como, multicultural. Aunque somos todos coreanos, mm. mi hermana y yo somos más, como, de la cultura mexicana. Mexicano. Entonces, en, en la casa adentro hablamos mucho el español, el inglés y el coreano entre mm. nosotros. Pero aún así, nosotros crecimos, como, bajo nuestros padres muy coreanos. Mm. Entonces, creo que sería, obviamente, muy diferente. y Quiero saber un poquito de cómo es tener esas dos culturas. Claro. Pues yo, yo siempre, a mí me ha encantado desde el primer día, o sea, creo que eh, se aprende mucho de ambas, ambas culturas. Sí. Este, la forma como educamos a nuestra hija es, este, pues muy interesante porque, pues, Cami la, la, la educa de una forma pues, más coreana y yo más mexicana. y ¿En qué idioma le hablan? Pues Cami le habla normalmente en coreano, yo le trato de hablarle en español lo más ¿Sí? posible. ¿Sí? Sí, ¡Wow! este, solo que a veces, como a veces no me entiende mucho, entonces, ya digo, ah, ok, se coreano? lo digo en coreano, pero se lo repito siempre en español, siempre, yeah. siempre, o sea, por lo menos quiero que, que lo entienda, que claro. se acostumbre a escucharlo, porque creo que le, pues, le va a ayudar muchísimo en un futuro, ¿no? Pues sí, y, pero sí, o sea, obviamente se le está desarrollando más, uh -huh. digamos, el, el, el, el coreano, porque pues va a la escuela y pues todo, vivimos le, aquí, vivimos aquí, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, creo que por, por, por lo menos que se acostumbre uh -huh. aunque todavía no le sale mucho el español yeah. sí dice palabras sí dice frases muy cortas pero todavía la conversación no pues sí no, no ah, es pues en español. apenas tiene cuatro años exacto <risa> y, y este y la otra por ejemplo eh, muchos nos dicen que que ay por qué está tan, tan educada Haru y no sé qué o sea porque creo que pues no sé en mi experiencia uh -huh. creo que las familias mexicanas sí son muy estrictas sí. con los hijos sí. muy muy estrictos y sí. hasta tenemos eso del, del que te da con la chancla, ¿no? Sí, y todo eso. Sí. Que, eh, que en mi caso, obviamente, nunca me dio con la chancla nada más con el cinturón. <risa> <risa> Peor. <risa> Peor. Este, pero sí, como que no, no, no. Eh, Cómo se dice? no consentimos tanto a los niños en, en México. Es muy cierto. Este, aquí los consenten muchísimo, mochiles dan. Creo que todo. esta nueva generación de padres en Corea mm -hmm. consienten demasiado a demasiado, los hijos. Demasiado. Y lo puedes ver en restaurantes. Sí, totalmente. ¿verdad? Y dijimos no, o sea, aquí sí vamos a comer un Ajá. poquito más al estilo mexicano, sí. de que eh, los reímos mucho, pero es que es cierto, en México a veces de que están los papás o la familia y Ajá. así y se, que se cae el niño y se mete un trancazo. <risa> y todos así, no no lo vean, no lo vean, sí, no sí, lo sí, vean, sí. no, porque si lo ven llora. Pues, pues, sí, <risa> Entonces claro. y ya, pues, los niños ya ok, les lloran, duelen y se levantan y ya, Ajá. como que siguen jugando, ¿no? Pero aquí es así como que ay, ay no, no, mi bebé. Pues, sí, ay, puse en él, eh, puse en sí, como que no sé, como que no los dejan como crecer. Crecer, ¿verdad? Ah, sí. sí, es que siento que justo por eso siento que allá en mm. México crecen a ser más independientes de sus padres, mm. y aquí en Corea, hasta los 20, 30 años, no pueden dejar de vivir con, de, con sus padres, porque, pues, están tan acostumbrados a eso, ¿no? Este, también, financialmente, creo sí. que es algo súper grande. Exacto. Y sí, yo también siempre lo he pensado, porque si es que me caso aquí en Corea, siempre he pensado en eso, porque, aunque soy coreana sí quiero que mis hijos tengan eso, algo mexicano de mí, porque, pues, uh. es parte claro. de quién soy, ¿no? Entonces, uh. sí quiero estar hablando más en español a mis hijos, como tú dijiste, y yo siempre que veo en los restaurantes coreanos cómo dejan a sus hijos así, nada más correr por todos lados, uh -huh. estar viendo el iPad todo el tiempo, nada más para callarlos, sí. como que no, no lo entiendo, y no uh -huh. sé si eso es algo muy como mexicano de mi parte, porque mis papás también... Siento que no me consintieron tanto, ¿eh? Mm. Creciendo, aunque ellos eran coreanos. Mm. Pero ellos, les pregunté, y ellos también se... Influyeron bastante por los... Ah, pues, por sus amigos mexicanos. Yeah. Desde que estábamos allá. Perfecto. Y sí, está muy interesante eso de las diferencias. Deberías de hacer un video así. <risa> <risa> las diferencias, sí. De los padres. ¿Qué es algo de Corea ya llevas cuatro años? Uh -huh. ¿Qué es algo de Corea que, neta, dices, esto no, ya, no me acostumbro, no creo que me voy a acostumbrar a esto? Eh, pronto. Oh, algo que no me puedo acostumbrar para nada es eh, justo eh, que los adultos mayores siempre tienen que tener la razón, uh -huh. ¿no? Que a pesar de que a lo mejor justamente no estén en lo bien, correcto, sí. bien o, o lo que sea, que no les puede decir nada porque... Pues, porque pues ellos mayor, saben más. Ajá, exacto. Que <ríe> la edad obviamente... Obviamente la edad te da mucho más conocimiento, mucho más experiencia, pero... También él sí. cambia, nuestro mundo cambia. Sí, o sea, o sea me, me ha tocado mucha gente que, o sea, adultos mayores que me, me empiezan a opinar de mi canal de YouTube. de de, de, de, de, ah, ¿por qué no lo es así? No sé qué. ¿De dónde? Pues sí, o sea, sí me ha, sí me ha pasado. Entonces, ¿En es así como que, y como que son venecios necios, así como que sí. no, así no es y no sé qué. Y, sí, son ah. muy necios, sí. Es y eso como cierto. que siempre me, me, me, ha, me ha dificultado. O sea, cuando estuve trabajando eh, también en una empresa. Ajá. Este, una empresa de una persona, o sea, era uh -huh. un señor que hacía trading, que sea Ah, de, ya. Y este, y era yo el único ahí, digamos, empleado. Y me mandaba por los cigarros y me mandaba ya. ¿Qué? Sí. O sea, me, me traía como... ¿Siguen haciendo uh, eso? Sí, así horrible, horrible. O sea, y así de... Ay, no. Sí. O sea, ¿cómo tratan, digamos, a, a la gente... Este, cuando tienen algún rango mayor eso, o sí. dinero, lo que sea mm. eso es algo que nunca creo que nunca me voy a acostumbrar y yo siempre trato a todos por igual, igual independientemente claro. si tienes dinero, si no tienes dinero claro. si eres mayor, menor, todos por igual sí. entonces es algo que eh, ...aquí no se acostumbra mucho, aquí es muy, mucha jerarquía... ...y eso es algo que choca mucho con, con, con mi forma nosotros. de pensar. Sí, no, yo también justo por eso dejé de trabajar en empresas coreanas... ...porque no podía con mm. eso y aún así tampoco... ...pero sí, sí siento que una diferencia muy grande cuando hablamos de los mayores... Mm. ...por ejemplo, los padres de nuestros amigos, mm -hmm. hay que decir... ...una diferencia muy grande que he visto es que allá en México... ...los llamo de nombre o mm. aunque sea usted, de usted... También después de un tiempo los llamo como mamá, tía, sí, tipo, ya, tío, ¿no? Todo, sí. eh, pero aquí en Corea como que es súper difícil de ser amigos con los padres de tus amigos, ¿no? Totalmente. O ser como más cercanos. Entonces, cuando mis papás llegaron a Corea, a ellos son como más mexicanos en esta manera de que les encanta invitar a mis amigos mm. a tomar, a cenar. Mm. Y mis amigos coreanos como que se ponen súper incómodos uh -huh. porque sienten que ellos van a, no sé, decir algo y como educarlos sí, sí, sí. y así. Pero sí, ese es el caso aquí en Corea de que si eres mayor, por alguna razón, eh, siempre vas a ser correcto. Uh -huh. Siempre tienes que dar Totalmente. como una lección. Sí. sí, siempre. O sea, siempre tienen que decir algo. O sea, siempre ellos son los que tienen que terminar sí. con, con el tema, digamos. Ajá, con una moraleja, sí, güey. Con una moraleja. Ahora sí, quiero hablar un poquito más sobre tus proyectos. Okay. ¿A qué te dedicas? ¿A qué me Si dedico? alguien te pregunta, Miguel, ¿a qué te dedicas aquí en Corea? ¿Qué ah, dices? Pues tengo varios sombreros aquí. Uh -huh. Este, Uno es el sombrero de youtuber. Uh -huh. de este, Hago contenido para YouTube, para mi canal. Eh, la verdad no soy eh, 100% dedicado a esto. Es claro. algo que, que disfruto, Este, pero no es mi prioridad, uh -huh. eh, obviamente, porque no me veo... Eh, ...haciendo YouTube toda mi vida, ¿no? Y, está al final es... ...es algo que disfruto... ...es una herramienta... ...este... ...y también lo que me encanta de hacer YouTube es... ...ver toda la historia... Sí. ...este... ...a mi hija Haru le encanta... ...verse cuando era chiquita... ...cuando va creciendo... Yeah. ...todos esos momentos importantes... ...este, le encanta... ...entonces creo que por eso sigo haciéndolo... ...y, mm. y también... ...obviamente pues tengo una... ...una... Eh, eh, ...una... ...comunidad... Uh -huh. muy padre, muy bonita, que quiere muchísimo a, a, a Haru, que quiere oh. muchísimo a sí. Kami y este a mí me ve por, por ellas, no por, <ríe> no por mí. Este... <ríe> no, pero la verdad es que, que eh, hemos creado como una familia, digamos, sí. virtual, muy, muy padre y, y eso nos encanta, ¿no? Poder tener este espacio para hacerlo. Mi otro sombrero es el de maestro, este, enseño inglés en escuelas para chiquitos, o sea, no, no, antes de entrar a la primaria, Ajá. se llaman pues los chip ah, o los okay. yuchibon, este, que son como o el kinder. kinder, digamos, o guardería, entonces eh, es algo que tampoco me hubiera esperado hacer, ¿Sí? pero es algo que pues al final, pues igual nos da de comer. ¿Cómo este, ¿cómo empezamos? Pues por lo mismo, porque estaba Viendo diferentes formas de ingreso y... No, pero no, no, no, no estás trabajando en esto el año pasado, ¿sí? El año pasado, sí. El ¿Ah, año sí? pasado, sí. Hola. Ya llevo más de un año haciendo esto. ¡Wow! Y de hecho, ya me dieron más clases todavía porque... Yo, yo vivo en Pyeongtaek Ajá. que es una ciudad como al sur de Corea. Bueno, al sur, o sea, al sur de Gyeonggi. Sí. Y este... <ríe> Y con la escuela con la que estuve un año, me empezó a recomendar con otras escuelas. Oh, wow. Y ya soy como el ma el maestro de Piontec, ¿no? ¿Sí? El maestro de... Entonces, está, está chistoso porque pues, obviamente afortunadamente me dan más trabajo. Claro. Pero por eso me destroce la garganta porque <risa> tuve que estar ahí tres horas seguidas con niños. Entonces... No es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo lo he hecho, no es fácil. No es nada fácil. Entonces, eh, pues sí, o sea, uh -huh. pues es un ingreso que nos ayuda mucho. Claro. Este, de hecho, Cami, mi esposa, también da clases, clases. los sábados. Este, pero ella da una clase en una empresa. O sea, ya... Para... Uh, eh, para, extranje, para Para coreanos, pues, una empresa extranjera. Ah, ya. Ok. Y, este... Y bueno. Y mi tercer, digamos, sombrero que me pongo es el de emprendedor uh. este uh, se escucha muy así pero pues bueno la, la realidad es que pues el, sí pero es, es lo más como padre ¿no? sí es algo que me llena claro. este es algo que me hace levantarme día con día sí. a estar trabajando este pero sí obviamente emprender sobre todo como mencionabas ¿no? que emprender en un país extranjero es todavía es, hijo, no, mucho más difícil sí. ¿Qué es lo más difícil que dirías bueno, vamos a hablar de tu canal primero. ¿Qué es lo más difícil de tener un canal ahorita, siendo todas estas cosas? Y también lo mejor de tener tu canal, que creo que ya lo mencionaste, pero, uh -huh. ajá. Yo creo que ha cambiado mucho últimamente, este, sobre todo YouTube, ¿no? Que cuando empezamos, creo que, pues, todavía se acostumbraba mucho más el formato largo, largo de videos... Desde la llegada de TikTok y todo eso, este, pues mucho se fueron a los, a los shorts y a los reels sí. y a los TikToks, ¿no? O sea, video cortos. Uh -huh. Y es algo que yo personalmente no es algo que me interese y no es algo que, que me guste tanto sí, hacer. Sí, tampoco. Porque es otra dinámica completamente diferente, ¿no? Este, necesitas hacer contenido casi diario, uh -huh. aunque sea, obviamente te, to te toma menos tiempo, pero este es diario, diario estar subiendo sí. y yo no tengo ese, pues el tiempo de estarle dedicando diario a claro. eso. Entonces, me ha funcionado uh -huh. hacer videos largos uh -huh. una vez a la semana y aún así, eh, a veces no, no, no puedo. No se puede ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ha cambiado mucho eso y creo que es algo negativo que he estado viendo, ¿no? Que obviamente ya la atención se va a muchos otros lados y, uh -huh. y está bien, o sea, al final siempre mi esposa, Cami, me dice, Mira, agradece que hay gente, ¿no? Que sigue viéndote, es, que sigue, viéndote, claro. que, que sigue eh, estando al pendiente de todo lo que haces aquí. Uh -huh. Y con esa gente, pues sigue, sigue, ¿no? Sí. Y, y me dice, no eres ni Michael Jackson, ni <risa> ¿para, que, para, para que tengas millones y millones de seguidores, sí. ¿no? O sea, muchas veces los que hacen YouTube, a lo mejor como que tienen el milestone de quiero llegar a un millón, ¿no? Claro. Y, pero te puedes pensar, ¿por qué, por qué llegar a ese un millón? O sea, ¿qué es lo que haces de valor para que un millón de personas te, te llegue a ver? Ajá. ¿no? Entonces, este, al final, creo que mucho de eso se ha perdido. Este, creo que sí. eh, como que much, a veces, muchas veces lo hacen por llegar a la, a, a la fama o tener algo, algo, algo de fama, este, y, y, y, y ya no tanto como una herramienta, digamos, pues para hacer otras cosas, a la comunidad. Ajá, la comunidad claro. Eso. No, sí, yo también he estado notando muchísimo una diferencia gigantesca, especialmente en este canal, porque pues yo yo nunca empecé pensando que me iban a abrir oportunidades, o sea, de mm. la nada empecé a subir videos y como que uff, creció mm. así de la nada, y por eso empecé a hacerlo y por eso creo que ahorita, como que estoy más agradecida de que por lo menos pueda seguir haciendo esto. Eh, y aunque las vistas bajen por el algoritmo que ha cambiado... Sí. También te, tenemos que seguir haciendo lo que tenemos... Lo que estamos haciendo, porque por lo menos... Las personas que nos están viendo, las... No sé, por lo menos una persona que esté viendo este video... Y que le llegue algo por Totalmente. ver un video... Este es lo que... Es la razón por la que pues, creo que hacemos contenido, ¿no? Y para mí tampoco los short form se me hace súper difícil... Porque es como... Siento que yo tengo en mi mente ya tan acostumbrado a mm. los videos largos y cómo hacerlo más largo y bonito. Te gusta hablar, no te hagas. <risa> <risa> me, me encanta hablar y un short no es suficiente. Yo quiero es mi es podcast y yo quiero hablar. <risa> es muy cierto, es muy cierto. Es justo por eso que empecé un podcast. Exacto. <risa> Pero estoy tratando de aprender a hacer más reels con uh -huh. shorts. Yeah pero se me hace súper difícil, es tan mm. diferente. Es muy diferente, y Yo sí. no pensé que sería tan diferente, pero ahorita que lo estoy tratando de hacer, pues también porque cuando trabajas con marcas ya mm. tienes que estar haciendo más mm. short forms. Exacto. Sí. Entonces, como, no sé, es, es totalmente otra generación, siento. Sí. De creadores de contenido. Totalmente. Entonces, sí. Y, al, y algo positivo que me gustaría agregar a lo que mm. ya había dicho, aparte de abrirte puertas, es que... Una vez estaba en una, en el K Beauty Expo que se hace cada año en Quintex en, en uh -huh. y, y en eso me topé con una pareja de mexicanos y, y vinieron a la K Beauty Expo porque empezaron su negocio de, ah. de cosméticos y ¿Qué? así y pues ya como que empezamos a hablar, este yo me acerqué a ellos porque pues hablaban español uh -huh. y a mí siempre me alegra claro. escuchar español y, y yo pensé que eran de España, o sea porque tenían ¿Sí? como según un, un acentito raro, <risa> no estoy diciendo que el acentito raro sea hablan de oh, España, los... cuidado, <risa> o sea un acento pues no raro, un acento, este, diferente, diferente. Y no sé, como que pensé que eran españoles y me acerqué y me dicen, ah, no, que somos de Querétaro. Ah. Dije, eh, ah, bueno, pues, qué buena onda, este, qué, uh -huh. qué padre que están acá, qué hacen, y ya me platicaron. Y en eso me dicen, oye, ¿tú no subiste hace un año un video sobre el K-Beauty Expo? Le dije, ah, sí. ¡Wow! Entonces, sí, dice, dice ¿eres Miguel? Y digo, sí. <risa> <risa> Yo digo, sí, soy Miguel, bueno, creo. Sí, creo que sí sigo siendo Miguel. Este... Y me dice, ah, justamente por ti fue que eh, vinimos al, a la expo este año. ¿Qué? Sí. Y dije, wow. wow. O sea, yo cuando escuché eso, la verdad que dije, esa es otra de las cosas padrísimas claro. que te da YouTube. O sea, wow. que la gente, que eso le llega a alguien, aunque sea a una pareja, uh -huh. ¿no? A una persona, es algo sí. que, que, que llena mucho, ¿no? Y que hayan estado aquí, que mi contenido les haya ayudado para emprender su... su, su ¡Wow! Y eso me, me dejó impactado, Muy, muy, sí. muy sentimiento muy padre. Eso está muy loco. Pero sí, es muy padre conocer a gente, porque la verdad es que sí es una comunidad que estamos creando nuestro canal, ¿no? Porque mm. son gente que nos están viendo, mm. que estamos compartiendo nuestra vida entera, todos los detalles casi mm. de la vida, y que ellos sepan tanto de nosotros y que puedan, pues... Hacer algo con eso, claro. que los afecte de alguna manera. Sí. Pero nosotros no nos damos cuenta hasta que nos lo digan. Exacto. Porque no lo vemos. Pero está muy padre cuando nos vienen a decir eso. Claro. Es, es un sentimiento muy, mm. muy especial. Muy especial, sí. exacto. Es por eso que amé ir a México, porque cuando fui, este, en las calles, a veces llegaban y me decían, oye, eres Kim Moon? y yo, a veces se me olvida que soy youtuber, y digo, ¿cómo me conoces? Sí, es raro, ¿no? Es muy raro. Te voy a platicar una anécdota que estuvo chistoso, porque, de hecho, mi papá es, eh, es alguien famoso en sí. México, este, y, eh, eh, para los que a lo mejor no conocen, es, se llama eh, Mago Frank, que es un mago Ajá. que lleva más de 50 años Ajá. haciendo magia en México, estuvo, pues ahora que acaba de fallecer Chabelo, Ajá. este, él estuvo, este, 10 años trabajando con Chabelo, o sea, fue una carrera, ha sido una carrera muy larga, Ajá. y es chistoso porque yo desde chiquito me estaba acostumbrada a que Ay, reconocían a claro. mi papá y les pedían autógrafos Ajá. y íbamos a todos lados y así, y fue chistoso porque una vez estamos ahí, afuera de, de, de mi casa en México, en tu casa y Ajá. su casa, <ríe> este y, y en eso estábamos platicando mi papá y yo ahí afuera, y en eso, ¡Ay, adiós Miguel Innida ¡No <ríe> es cierto! Sí, y yo así de... ¿What? Aparte del Innida Ajá, aparte de Ibnida, me dice, ¡Adiós Miguel Innida Y yo así, <ríe> y, y mi papá me dice... Ya eres más ¿Y desde famoso? cuándo, desde <risa> cuándo te reconocen a ti y no a mí? no a mí. Exacto, y, y fue algo, pues, muy chistoso porque... Claro, es que uno no se acostumbra a eso, ¿verdad? No, no se acostumbra, o sea, nunca me imaginé. No, no, y aún no me acostumbro, o sea, siento que muchas personas piensan que youtubers, con el número que tenemos, ya todos piensan que, ah, es que ya es famosa, uh -huh. pero cuando vives en Corea y haces contenido para Latinoamérica, Especialmente, pues nadie nos rec reconoce aquí. Entonces, somos literal pues, nada. Y luego vamos a México y es como, ay, chi. Y yo, espérame. Es ¿qué? muy extraño. ¿De dónde te conozco? Ajá. No, no, es que yo Ajá. te veo y yo. ¡Ah! Exacto, exacto. Y algo chistoso también es que a veces, hasta. Ah, estamos en el aeropuerto Ajá. y en eso alguien se acerca y dice, ah, eres Miguel. Y digo, ah, sí. Mi, y dice, es que te vi desde lejos, y dije, ¿será? No será, no será. Y en eso veo a, a Haru, ¡Ay, no! y, y ¡ah! Entonces sí es. Entonces, por Haru me reconocen, claro. ¿no? No tanto por wow, mí. ¡Wow! ¡Claro! Todo ¡Qué chistoso. padre! Eso sí es muy padre, mm. poder conocerlos. Y sí. justo estoy pensando, cuando vaya a México, quiero hacer como una convivencia, mm. porque neta quiero conocer a las personas que, pues, me conocen a mí también, para que no sea como nada más de una... De un lado. Un, de sí. un lado, sí, exacto. Qué padre. Amo YouTube, por eso. Y ahora que hablamos de tu canal, ¿qué sería? ¿Quieres hablar un poquito sobre tu, tu nuevo negocio aquí? Si Explicarles me, un poquito. Si porque me se chance. me hace muy interesante. Yo me acuerdo cuando tú me hablaste de que ibas a empezar esto. Mm. Y se me hizo algo increíble porque nunca había visto esto eh, como de Latinoamérica y Corea. Entonces adelante es tu turno gracias <risa> pues te cuento este bueno ya sabes lo que hago pero les cuento este lo que estoy haciendo eh, nosotros lanzamos el año pasado una plataforma que se llama cosmetrics uh -huh. y eh, es una plataforma justamente de, eh, donde tenemos una base de datos extensa de todos los productos de k-beauty las marcas mucha información sobre los ingredientes para qué tipo de piel son todo eso y justamente hicimos esto porque queríamos conectar eh, la parte de, de K-Beauty con Latinoamérica en, en general, ¿no? Porque de hecho yo empecé, este, e, importando productos de K-Beauty a uh -huh. México. O sea, yo tenía una tienda en línea y justo haciendo eso me di cuenta de que, pues, tanta desinformación o, o claro. tanta falta de, de, tanta falta de, de información, más sí. que, más, más, más bien. Este, y, y fue por eso que, que pensé que creo que debería haber más eh, contenido sobre K-Beauty, más este, eh, pues sí, o sea, más facilidades para poder eh, pues conocer esta parte de, de, de Corea que es una industria muy sí, grande, es grande, es muy grande y, y por su, tiene sus razones porque la verdad es que aquí hacen productos de muy buena calidad, sí, sí. tienen muy buena tecnología y por, por algo son tan reconocidos a nivel mundial, entonces dije pues por ahí van, ¿no? o sea, al ¿También? final por ahí va todo esto <coughs> Y pues decidimos así hacer Cosmetrics, que justamente eh, trabajamos con marcas uh -huh. para darlas a conocer en los países hispanohablantes. Uh -huh. Y también trabajamos con diferentes distribuidores en todos los países uh -huh. para nosotros poder todo este tráfico que se genera de, de campañas de, de, de marketing y todo eso, pues que la gente pueda encontrar fácilmente dónde comprar los productos, ¿no? Porque al final muchas veces a lo mejor ven un producto de algún influencer o de sí. algún, en algún lugar y dicen, ¿de dónde puedo comprarlo, sí. no? Entonces, es, es muy difícil saber dónde comprarlo. Entonces, si te metes a Cosmetics ahí justamente, si seleccionas tu país, te decimos, ok, este producto en, en particular está en tales distribuidores, Ajá. ¿no? Entonces, estamos tratando de crear un ecosistema, un ecosistema eh, para poder mejorar eh, toda esta... Digamos, eh, eh, industria uh -huh. en Latinoamérica para que darla a conocer, para que crezca más y que la gente pueda eh, beneficiarse de, de todo sí. esto, ¿no? Y se me hizo increíble esto justo porque fue, creo que cuando empecé a lanzar mi propia marca de skincare, mm también reconocí que no había tanta información sobre el cuidado de piel, el K-Beauty allá en Latinoamérica, con que sí se conocía, pero no tanto no en tanto. detalle, y también no hay mucha información de cómo usar los productos, o por qué es importante hacer esto, y de eso empezamos a hablar tú y yo, ¿no? Y justo ahora pues, también tengo mi canal de Tu Omni, donde... Quiero hacer contenido hablando más y dándoles más información sobre eso y también pues encontrar productos en sus países, porque creo que eso es lo más difícil. Entonces Ajá. se me hizo súper interesante que empieces eso, pero ¿cuáles serían las cosas pues más difíciles de, de hacer esto justo aquí en Corea, siendo pues, mexicano, extranjero? Sí, lo que mencionaba, me, y, ha, me han dicho muchas marcas que no, que no les interesa, ni siquiera a lo mejor están pensando entrar a, a Latinoamérica porque no saben, ah, sí. no conocen, hay una barrera del idioma, o sea, no conocen la cultura, entonces y, y es justamente por eso que nos estamos acercando a las marcas diciéndole sí. por eso mismo estamos aquí, ¿no? Por eso mismo estamos haciendo todo ese esfuerzo, creando contenido, este, acercándolos con creadores de contenido para darse a conocer, creamos una plataforma entera, o sea, literal, o sea, o sea Cosmetics es para eso. ...para que eh, ellos se puedan dar a conocer en, en, en, sí. lo, en los mercados hispanohablantes. Y, y aún así muchas... Bueno, hay varias marcas que me han dicho que... ...pues o me ignoran o, o pues dicen, no, pues ahorita, ahorita no, no es mi prioridad. Ajá. Y digo, pues está bien. O sea, si no es tu prioridad, pues obviamente lo sí. entiendo. Pero justamente les digo por eso. Creo que ahorita es la oportunidad de, de empezar a crecer en esos mercados... ...porque al final sí. eh, no, no es tan competido como en Corea, como en Estados Europa, Unidos. en Estados Unidos, y creo que en Latinoamérica todavía hay mucho por crecer, mucho por... por Justo, estamos empezando Vamos apenas. empezando, y qué mejor que ayudarlas a, a, a dar ese paso, ¿no? Entonces, claro. como que le estamos tratando de ofrecer ese servicio de, uh -huh. vamos a hacerlo juntos y nosotros te apoyamos como para crear contenido en español, uh -huh. este, y, y acercarte más a la audiencia hispanohablante, y además, pues... O sea, le estamos diciendo hasta dónde pueden comprar los productos, claro. o sea, qué más, qué más pueden pedir, o sea, en realidad estamos haciendo todo y aún así, eh, pues muchos a lo mejor no le ven todavía el, el, el potencial, uh -huh. pero hay algunas marcas que, que sí están. Le, le están apostando y esas son las marcas con las que queremos empezar. Claro, no sé, sí, yo estoy viendo muchísimo más ahora, creo que es porque muchas marcas aquí en Corea primero quieren entrar al, al mercado en Estados Unidos. Uh -huh. Este, ya que están ahí, pues, buscan, no sé, por Europa y creo que también mucho por otras partes de Asia sí. que pues, venden muy bien sí. los productos coreanos. Pero un problema muy grande que he visto de Latinoamérica y Corea es que por estar tan lejos, es muy difícil de y muy caro de nada más mandar todos los productos para allá para que pues, se distribuyan y que pues, lo puedan vender allá. Y creo que eso es, eso es tal vez sí. la razón por la que muchas, muchas marcas porque no quieren empezar. Sí, y el tema es que como tienen una mentalidad de que, por ejemplo, si le venden a China, por ejemplo, venden cantidades claro. gigantescas a Indonesia, a, Mal, a Malasia, o, uh -huh. o a Europa, o a Estados Unidos, ¿no? Son cantidades muy grandes. Y, y como es caro en Latinoamérica importar productos, sobre todo desde Corea, hay muchos países uh -huh. que todavía no tienen tratado de libre comercio. Sí. Entonces, obviamente se encarecen las cosas, no pueden comprar tanto, y las marcas a veces no son muy flexibles con eso. Claro. Entonces ellos esperan que, ay, ¿por qué no me compran un contenedor completo, ¿no? Sí. Entonces, no, o sea, espera, poco a poco, poco. se va abriendo el mercado y ya después te pueden empezar a, sí. a comprar más. Pues para mí una de las cosas más grandes haciendo mm. tuyo, uh -huh. aunque yo sea coreana, la verdad es que lo más difícil para mí fue emprender tuyo y, y vender mis productos en México mientras que yo estaba en Corea, mm. porque pues no podía estar ahí para ver todo, ¿no? Este, y también nada empezar algo nuevo así, un sí. negocio desde cero. Ideas, el marketing, productos, o sea, to todo. diseños, todo lo chiquito que ven en Instagram, o sea, todos los posts que subimos en Insta las fotos que se toman, todo eso es mucho trabajo, mucho más de lo que uno Esperas. piensa. Sí antes de empezar este, un negocio y creo que es casi lo mismo con YouTube también, que cuando, antes de empezar YouTube, pensamos, ah, vamos, grabamos un uh, video y lo subimos, ajá. ¿no? y no, la edición la miniatura, dónde subirlo para que más personas lo vean o sea, es, es totalmente otra cosa, y se me hace impresionante que pues ya empezaste y ya vas súper bien, ahí vamos sí, ahí ¿no? vamos, creo que vamos arrancando bien, sí. eh Ahorita estamos justo en el punto donde tenemos que convencer a las marcas de voltea a ver a Latinoamérica, Ajá. no ve el potencial, ve lo que, lo que hay y este y aunque sí a lo mejor todavía sigue siendo un mercado pequeño, este en realidad es que el, el, la industria de la belleza en Mex eh, bueno, en Latinoamérica es, es gigantesca es muy grande, o sea, no no, en, en, no tantos consumen no, o sea, no consumen tanto productos coreanos porque todavía siguen siendo muy caros, desconocidos y todo eso, pero en realidad es que la industria en Latinoamérica es muy grande, o sea, claro. es con como 42 billones de dólares sí. de, de, de belleza, o sea, es el eh, creo que, es que tuve, estuve haciendo ahí <risa> todo mi research, <risa> ahí este, les de todo eso todas las pero es el 8%, justamente el 8% del mercado mundial y wow. ese mercado mundial son 500 billones de, de dólares sería. y es el 8%, o sea, ¡Ay! entonces sí, eh, son como 42 billones de, de dólares, pues sí. es muy grande sí, sí. entonces, pues bueno estoy en eso, estoy ahorita este, tratando de tocar puertas este hoy iba a tener una junta, al final no la, no la tuve, este pero, pero bueno, tengo la esperanza de que poco a poco vamos a ir eh, avanzando. No, yo sí lo veo. Sí. Yo y... sí veo con menos expresión. <risa> Creciendo. Y, y sí, creo que creo que eso es lo, lo, algo, algo muy difícil de. ¿Y qué es algo que disfrutas trabajando en esto? ¿Qué es lo que te hace como. te motiva a despertarte todos los días y decir, vamos, lo vamos a hacer? Me, me encanta que esto sea algo propio. O sea, al final. Ay, sí. O sea, el que. todo el trabajo que le meto, al final es algo que, pues estoy trabajando para para mí para construir algo desde cero y, y eso me encanta porque es tu otro bebé ajá exacto o sea cada hora cada cada desvelada que le meto o sea todo el trabajo me siento a trabajar horas y horas y todo esto siento que al final estoy construyendo no estoy construyendo Miren, no sé cómo le haces con todo o sea con cosmetrics con las clases con youtube Sí, loco? entonces, pues, bueno, ahí vamos, este, y bueno, ya, por último, creo que lo difícil es también el poder dar a conocer qué es Cosmetrics en Latinoamérica, porque uh -huh. muchos todavía piensan que somos una tienda en línea, pero uh -huh. en realidad nosotros no vendemos productos en Cosmetrics. Claro. Sí empezamos nuestra tienda en línea, de, de hecho, antes de Cosmetrics, que era eh, Miharu, Mijaru, claro. y ahí vendíamos productos, y de hecho lo pusimos ahorita en, en pausa, un, un rato, uh -huh. y nos enfocamos en Cosmetrics que justo nosotros no vendemos productos, sino que conectamos a los diferentes distribuidores en Latinoamérica para que puedan encontrar, puedan encontrar los... los productos con ellos, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente piensa que, y, y, y, y, y, y como nos preguntan de los envíos y todo eso, <risa> y dije, pues, es que nosotros no vendemos, o sea, sí, los envíos es localmente, o sea, Ajá. Tú lo compras con tu distribuidor local Y te lo manda localmente O sea, uh -huh. no, no es que venga del extranjero Sino ya hay, ya hay empresas, muchas empresas Que están llevando productos de K-Beauty Y lo están distribuyendo ya en sus países uh -huh. Entonces, así es mucho más fácil De que ustedes obtengan los productos claro. Sin tener que traerlos desde el extranjero Mucho más barato ah, ajá, Mucho más barato de que paguen un, un envío sí, este Desde el extranjero ¿Qué, ¿Qué les dirías como de consejo Para alguien que quiera... Un extranjero que quiera venir a vivir en Corea o independizarse para venir a Corea, este, empezar algún trabajo desde cero como extranjero, ¿qué les dirías? ¿Algún consejo? Que vengan preparados eh, mentalmente a que no va a ser como lo esperan. No va a ser no como esperemos. lo esperan. En verdad, no va a ser. Y eso es algo claro. que tienen que estar preparados, porque si no vienen preparados con esa mentalidad de que no va a ser como ustedes se imaginan, uh -huh este Les puede pesar mucho Y se pueden dar por vencidos Entonces creo que sabiendo de que eh, no, sabe, no no sabe, de estar preparados Para no saber qué esperar Ajá. este Creo que es muy importante Porque eso te da mucha resiliencia En, en, en, en tu día a día, en tu trabajo Porque dices, ok No me, no me imaginaba que iba a pasar esto No me, me imaginaba que me iban a decir que no Que sí. me iba a costar tanto trabajo sí. Encontrar un trabajo este Tantas cosas que pueden pasar Que siento que te puede quebrar mentalmente, o sea, sí, te puede, cañón. este, desmotivar, ¿no? Y, y creo que eso es algún consejo que puedo dar, que vengan con esa mente de que no va a ser como mm. lo, lo esperamos no que Corea, todo es, perfecto, sí, no. ar... se cortó, <risa> este, mm. sí, que vengan muy mentalizados, ¿no? Mm. Y, y no va a ser, en verdad, no va a ser como lo esperan, porque yo también me imaginaba algo de Corea y es totalmente diferente y no, y no que sea negativo, sino solamente diferente y tienen que estar es, preparados, preparados para eso. Sí. No, yo también, justo en el podcast que subí, de hecho hoy, hablé de cómo ya llevo 10 años viviendo aquí en mm. Corea este año, y una de las cosas que me di cuenta de que poder yo a los 18 venir sola a Corea, porque la verdad yo era una extranjera, aunque soy coreana, para mí yo mm. era una extranjera aquí, mm. y tuve que aprender desde cero, ir al banco, ir al hospital, mm. este, buscar mi universidad, estudiar ahí con coreanos, todo eso, y ahora que estoy viviendo aquí empezar a trabajar en empresas coreanas, mm. empezar mi negocio, eh, todo fue mucho más, pero mucho más difícil de Bien. lo que pensé que iba a ser, pero al final del día, pues, me dio muchísima fortaleza y determinación poder ir por paso a paso, y obviamente creo que por este Instagram y por YouTube cuando me ven dicen, ay, es que tú lograste todo, lograste hacer lo que tú querías hacer con mi marca, pero es que no ven la realidad también de las partes difíciles en donde, pues, tal vez nos va mal en algunas cosas. Como dijiste tú, donde las marcas te dicen que no, eso no lo vas a subir. Este, yo también he tenido muchas veces con mi marca tuyo en donde digo, pues, no. O sea, casi ni saco este producto porque cosas pasan. Eh, pero todas esas cosas que nos pasan al final del día te ayudan a, pues... Aprender y crecer y mm. luego poder hacer otra cosa mejor, totalmente. ¿no? ¡Buen consejo! <risa> ¡Buen consejo, sí! ¡Buen consejo! Pero también creo que eso va consejo de la vida. Con cualquier con otra cualquier cosa, cosa, ¿no? Pero aún más cuando estás solo. Sí. Y en otro país completamente mm. diferente. Aunque creo que para ti te ayudó mucho estar con Kami, ¿no? Sí, totalmente. Creo que Cami eh, me ha ayudado a tener algo que aquí en Corea se conoce como Nunchi. ¡Ay! Ah. Que aquí es muy importante, nunchi. ¿Cómo lo explicas? Nunchi es como eh, tener presente dónde estás, con quién estás. De lo que está pasando. De lo que está pasando y conforme a eso, actuar, ¿no? Ajá. Entonces, eso es tener nunchi, o sea, y, y, y si estás con una, una persona eh, al mayor. Un, mayor, es un nunchi diferente, ¿no? O sea, es un, una actitud diferente que tienes que tomar que es cuando estés con amigos, uh -huh. cuando estás con alguna empresa, uh -huh. ¿no? Aunque, obviamente, pues... Puede sonar como, eh, digamos, obvio, ¿no? Que obviamente pues, tienes que adaptarte a diferentes situaciones, pero aquí en Corea es mucho más marcado. O sea, o sea muy en detalle. Ajá, muy en diríamos. detalle. O sea, cómo comes, cómo ajá. ofreces la comida, quién le ofrece la comida. Cómo este, sonríes. como sonríes, o sea, todo, un montón de cosas, ¿no? Pero creo que con el tiempo y con la práctica como que ya no lo piensas tanto. Simplemente sí, claro. como que te acostumbras y, y ya lo haces más naturalmente, ¿no? Uh -huh. Pero cuando vienes de, del extranjero y te topas con esto, si sí, tienes muy como en la mente, ok, tengo que tener nunchi, tengo que tener, ok, Ahora ¿quién está aquí?, hola ya, llegué, ¿Cómo ya voy a actuar?, sí, ¿cómo actuar?, entonces, pero ahorita ya es muy natural, o sea, ya te acostumbras y sí. ya no lo piensas tanto. Ya, yeah. ay, wow, eso es algo muy, muy importante y nunca lo había notado, de que los extranjeros tienen que aprender eso del nunchi. Y bueno, creo que eso es todo por este podcast, está súper largo. Larguísimo. Larguísimo. Gracias por venir otra vez, Nada Miguel. Mía, con eh, todo gusto. Literalmente estuve tratando de traerte aquí como invitado por tanto tiempo. Se logró. Se logró. Bravo. Bueno, voy a dejar el Instagram y el canal de Miguel aquí abajo para que vayan a verlo también. Cosmetrics también. También Cosmetrics, <risa> obviamente. Un anuncio. ¿Qué más? <risa> todo, todo aquí abajo. Este, Vamos a acabar el podcast aquí. Nos vemos muy pronto en otro video. Y también vayan a su canal. Vayan, vayan. Bye. Adiós. Adiós.